Todos los que vivimos en la gran Ciudad de México y todos los que han venido de visita a la Ciudad de México vienen a la Zona Rosa. Pero la Zona Rosa ya no es lo que era. Les voy a platicar a ustedes, si me lo permiten, lo que fue la Zona Rosa en algún momento de la vida. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en el canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo, y en el camino. La zona rosa era un, un cuadrante que estaba entre la calle de Niza, la calle de Florencia, la calle de Chapultepec y la avenida Reforma. Y en sus calles todo era bonito, todo era esplendoroso incluso. Estaban los mejores restaurantes de la ciudad. De hecho, algunos permanecen todavía, como el Bellinghausen o la Casa Bell, por ejemplo. Ahí están en la zona rosa. Pero estaba el Pasi, estaba el Focolare, estaba el Alfredos, estaba el Paseo Jacarandas. Estaban muchísimos lugares a donde concurría la gente a comer con toda, con toda tranquilidad y en santa paz, porque no había quien nos molestara. No había asaltos, no había robos ahí, había policías y había de todo. Y además, en esa zona rosa se convocaban y, se, y concurrieron los, las mejores tiendas de la ciudad. Estaba una sastrería que se llamaba Jack Robert, donde le hacían a uno la ropa a la medida. Estaba el Saster Camp de Zunier, estaba la zapatería de Cristian Dior, justamente. Estaba la zapatería de Española, que fue muy famosa por mucho tiempo. Y estaban las, las sastrerías a pico, en donde también te confeccionaban la ropa a tu medida, o bien te la vendían ya hecha. Estaban las mejores tiendas, incluso la famosa boutique avant que fue una boutique que tenía lo más avanzado del mundo en sus vidrieras y las podías adquirir ahí mismo. Pero lo mejor de la zona rosa eran las cafeterías. Cafeterías muy famosas y muy visitadas y que eran cafeterías que se denominaban cafeterías tipo pitnik o hippies. La más célebre de ellas fue una que se llamaba la rana sabia en donde podías llegar a, a tomarte un café, un té, podías fumar y escuchabas cantantes, escuchabas declamadores, escuchabas simplemente gente que discutía, pero que discutía con sabiduría, que discutía temas actualizados, temas de literatura, y podías llegar a su mesa y unirte a la discusión sin ningún problema. De hecho, a mí en lo personal me tocó el honor de haber concurrido a una mesa con Carlos Monsiváis y con Carlos Fuentes y con Alejandro Jodorowsky. Y yo era un chaval de 17 años y sin embargo, me permitían estar con ellos conversando y escuchándolos y cambiando opiniones. Ahí aprendíamos muchas cosas porque era gente que sabía de qué estaba hablando, concurría a la zona rosa porque la zona rosa era el lugar para estar allí. Incluso el pintor, el famoso pintor José Luis Cuevas, Hacía unos murales efímeros, es decir, pedía prestado una pared o un muro, Hacía una obra de arte y ahí quedaba por algunos meses o semanas Y luego lo borraban y pintaban otro, eso fue la zona rosa Y además la gente que concurría ahí, concurría ar arreglada a la manera de los hippies O a la manera de los beatniks o a la manera de la gente encumbrada pero todos se mezclaban unos con otros y no se criticaban unos a otros. La señora o la chica encumbrada que iba vestida de Chanel no tenía nada que decirle a la chica que iba en una minifalda de cuero con un sombrero de cuero y unas botas que le llegaban arriba de la rodilla. Pero todos concurríamos y todos convivíamos en Santa Paz dentro de lo que era aquella vez, en aquellos tiempos, la zona rosa. Fueron tiempos dorados también que quién sabe si vuelvan a ocurrir otra vez, pero se los digo para que ustedes lo sepan que hubo un tiempo en que así funcionaba la zona rosa, no como hoy. Espero que este recuerdo mío les abra un panorama de qué fue la ciudad y que entre todos tratemos de luchar porque la ciudad vuelva a ser lo que fue en aquellos entonces. Les agradezco muchísimo su atención a este pequeño video y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal. Tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en la, el reglón de únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.